¿Cuál es el desenlace que prevé que ocurra en el sentido de la concurrencia de las personas a las urnas de los ciudadanos? ¿En qué, ¿en qué medida cree que van a poder el abstencionismo para hacer con la sociedad más grande el compromiso gobierno-pueblo, las demandas que le, están, o que le van a plantear en el curso de la campaña y luego cómo se propone cumplir estos compromisos? Muchas gracias Alberto, pues eh, yo creo que efectivamente eh, la encuesta, eh, el médico y tú sabes que es un volumen muestra, que eh, tiene un valor estadístico y un valor predictivo de acuerdo a la forma en que se haya hecho, la metodología y el volumen que se haya incluido en esta situación de percepción, y es un momento de una radio, es una fotografía instantánea en ese momento de lo que va viendo la percepción social y que la, eh, la proyección que se ha tenido de los eventos o los días previos, pues nos sigue marcando consistentemente que hay una diferencia de más del doble con nuestro más cercano eh, eh, participante en esta contienda electoral. Eh, nosotros queremos seguir manteniendo esa diferencia, queremos seguir alentando la percepción de que nosotros eh, somos eh, la elección correcta de, eh, en esta elección para nuestra entidad por múltiples factores que ahí este, comentamos en su momento en la alineación de los proyectos federales y municipales en algunos municipios ya de nuestra entidad y los programas que se pueden tener en Tamaulipas y que serán eh, y se han ido planteando y convenciendo a la gente de que esta es la forma de que podemos conducirnos en una situación menor defendernos de esta guerra sucia que es injustificada, que lo vemos en una forma mezquina y e hipócrita de hacer política, que es también un cambio y una transformación que ya no queremos, que debemos de hacer de una política limpia, clara, propositiva, para mejora de la sociedad y no estar maquilando y pensando cómo hacemos situaciones para denostar y mentir, para querer déjegar la opinión de la población, sino mejor convencerla con propuestas con programas que puedan ser en beneficio para ellos y que estamos atentos también de esta participación que esperamos que eh, la ciudadanía eh, con este entusiasmo, este cariño, este deseo de cambio que hemos percibido ahora que no se les ponga nada más una tercera parte de las casillas sino que se les ponga las 4,700 casillas a las que teníamos derecho en Tamaulipas en este proceso de revocación y donde nomás nos pusieron 1.660 aproximadamente, este, si en esta tercera parte salieron a votar 491.000 tamaulipecos, nosotros queriendo ser muy optimistas y pidiéndole a los tamaulipecos y tamaulipecas que renueven y refuercen esta intención de cambio, pues lo multiplicaríamos por tres ¿verdad? y entonces podríamos estar diciendo que inéditamente... En Tamaulipas, en un proceso electoral, pudieran estar saliendo más de un millón de personas a sufragar y a decir cuál es el destino que quieren de nuestra entidad en los próximos seis años en el gobierno del Estado. Adelante, Martín Sánchez, por favor. Sí, este, Martín Sánchez, de la jornada. Eh, solamente preguntarle dos cosas. Eh, Entonces, ¿ya se siente usted ganador por las muestras de la población, por las encuestas que han circulado por ahí, ya usted se siente ganador? Y la otra es, ayer estuvo en González, en la tierra del de, de, de papá del de gobernador de, gobernador de Tamaulipos. Este, ¿Cómo sintió ahí la población? Eh, eh, yo me siento muy contento, me siento bien recibido por los Tamaulipecos y Tamaulipecas en todas las regiones y municipios que hemos tenido. Te repito que para mí eh, esa es la evaluación del entusiasmo de la gente. Eh, mi mejor encuesta, este, que cada vez tengo mayor compromiso, eh, la situación final para poder estar en una posición eh, de certeza, pues tendremos que esperar el día 5 de junio y que ahí se manifieste la voluntad democrática, libre, sin coerción, sin amenaza, sin extorsión de nuestra población y que podamos en base a esa decisión de la población de los tamaulipecos y, tamaulipecos, este, y tamaulipecas eh, dar eh, el resultado final. En este momento eh, yo sigo con el compromiso con los tamaulipecos de hacer un gobierno como lo he mencionado ya aquí, con liderazgo, honesto, austero, capaz, con gente en las instituciones del servicio de la administración de una entidad con Tamaulipecas y Tamaulipecas con formación para dar los mejores resultados a nuestra a nuestra población y que todos los que estén integrados en este gabinete paritario puedan tener principalmente un profundo amor para servir y trabajar por Tamaulipas y que esperaremos que estas, estas planteamientos nos sigan dando esta percepción social y que eficaz, y que efectivamente lleguemos al triunfo de este próximo 5 de junio Tamaulipecos y Tamaulipecas en su próximo gobierno y González igual que Mante este, pues un extraordinario recibimiento eh, cálido, entusiasta participativo de alegría de eh, esperanza en que una transformación nos puede dar una mejor oportunidad de solución eh, les digo yo aquí me extiendo un poquito que lo vuelvo a llevar al campo médico la, la población está buscando una segunda opinión llevamos años de estar diciendo que tenemos un determinado mal un determinado padecimiento y estamos yendo con nuestro médico y nos ha dado el mismo y la misma medicina y llevamos años o llevamos varias administraciones quejándonos de lo mismo, y nos dicen, es que esto es lo que te pasa y así es como se te va a quitar. Y cada vez que vamos y le decimos, digo, doctor, pero sigo sintiéndome mal o me siento peor. No le haces tú tienes que seguir con uno hasta que de repente dices, oye, pues tengo que buscar a otra persona que me dé otra opinión y me haga una valoración de qué es lo que me está pasando. A lo mejor no es el diagnóstico completo o correcto de lo que tengo y me ofrece una alternativa de poder tener otra forma de tratarme y que esta forma de tratamiento es un tratamiento, repito, humanista, de derechos humanos, de que busca el bienestar y el desarrollo social para que tengamos mejoría de los problemas y de los síntomas que nos aquejan como sociedad, como tejido social y que Tamaulipas tiene esta gran esperanza en Morena y en esta candidatura común con el Partido del Trabajo y Verde Ecologista con una visión de progreso, pensando siempre como centro del quehacer político, el bienestar y el desarrollo social. Tiene la palabra Víctor Muñiz. Buenos días, este, doctor. En relación a la situación de los, de los dirigentes de, de partidos, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, no lo hemos visto, no hemos visto a los dirigentes con usted acompañándolo. Eh, eh, Mario Delgado también ha estado incluso con usted Pero a ellos no los he visto Primera pregunta, la segunda pregunta es En relación a la, a, a la gente que se está subiendo al barco A su barco, a la candidatura este, Que están de alguna manera pues, violentando la ley El día de ayer hablaron acerca se habló acerca de Javier Villarreal Terán Que faltó ayer a la sesión del Congreso Porque anduvo en su, en su, en su mique, en el mante ¿Es cierto esto? Es la segunda pregunta. Este, pues, eh, mira, eh, en cuanto a los eh, dirigentes de nuestra eh, eh, candidatura común, ¿ha estado con nosotros? Eh, eh, sí, han estado sus dirigentes. Sí. Sí. Manuel Muñoz, Carlos Heinz, ha estado presente con nosotros. En, en algunos de los eventos han estado también los coordinadores del Partido del Trabajo, uno de ellos sabemos y esperemos que esté mejorando su condición de salud, tiene algún problema de salud y es motivo por el que en los últimos momentos no nos ha estado acompañando, pero nos ha hecho referencia a esta situación personal. Pero la presencia de la militancia, ahí vemos este, eh, a los tucanes y ahí vemos los brazos rojos y las banderas y las cachuchas rojas, acompañados de esta marea guinda que nos acompaña en todas las convocatorias. Y en este sentido, de las gentes que están con nosotros, eh, volvemos a convocarlos, como estamos diciendo, a una situación de unidad, de inclusión y de participación territorial que se requiere en este momento en un proceso electoral y esta circunstancia que tú me haces referencia en específico del diputado pues este, yo te diría que yo pediré eh, en su momento eh, que se atienda una situación de esta, de esta naturaleza y combinarlos a que no falten a, a su situación, eh, sus deberes porque también es una de las circunstancias que nosotros estaríamos promulgando definitivamente en un gobierno responsable y atento el que hacer de sus responsabilidades y de la atención ciudadana y que este, no sé su circunstancia en específico que tú me lo comentas ahora pero yo esperaría recomendar que, que, que no se hagan este tipo de situaciones. Acá levantó Miguel Santa María. Muchas, gracias. Muchas gracias Miguel Santa María, del Grupo Radiorama y de La Fuente Noticias. Dos preguntas. La primera para el candidato. Señor, eh, las encuestas lo colocan usted y a, al truco. Pues, eh, prácticamente en la misma posición. Hay un llamado para el tercer candidato, que es Arturo Díez, para que se sume a Morena. ¿Sí? Esa es la primera. ¿Sí? La segunda es termine delegado, la pregunta. preguntarle al delegado. Señor, eh, platíquenos un poco cómo van con las demandas que ustedes han presentado, eh, es decir, si se han retrasado o van en tiempo y forma. La mucho gusto. Eh, ahí en relación a las encuestas, pues ya lo hemos comentado y como ya sabemos quién dice, yo tengo otros datos ¿no? y, este, y esos datos este, eh, son mucho más este, consistentes en esta diferencia que tenemos sustantiva y no solo en el sentido de una evaluación eh, global a nivel del Estado en que se manifiesta una diferencia de 2.3 de a uno, un poquito más de dos veces en la Concepción en el Estado, pero te diré que en todos los municipios así sucede y que hay la característica de algunos municipios que incluso estamos tres a 1 o un poco más de tres a uno y en, y en otros esto implica que estamos 30 puntos arriba del de, truco y que eh, eh, acá, sin embargo hay otros municipios que solamente tenemos 10 puntos de diferencia pero en ninguno estamos abajo en una evaluación que no se hace solamente a nivel global del Estado, sino también con volúmenes muestras de los principales municipios con el mayor peso electoral. Así es que este, nosotros eso nos da una gran solidez en la forma que nos hemos estado comunicando y en el proceso que tenemos en esta organización de nuestro comité de campaña y la participación en los diferentes municipios y la convocatoria hemos venido haciendo. Y el otro... Bueno, pues hay diferentes autoridades que conocen de las demandas, de las denuncias. Eh, por poner un ejemplo, eh, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el caso de algunos videos, cuando eh, empezaba a reciar la guerra sucia producto de la desesperación, eh, es evidente que, que hay una marcada diferencia. Y decirles también que, pues aprovecho una pregunta para, para decirles, nosotros esperamos celeridad de las autoridades, porque eso es lo que exige el pueblo de Tamaulipas. Miren, nosotros hemos pedido que se certifiquen páginas de internet a la autoridad del Yetam a la oficialía, y cuando se hace la certificación pasa por razones extrañas un tiempo y curiosamente las páginas ya no están activas. Pasa un tiempo y convenientemente para la, las personas que están eh, llevando la campaña del PRIAN, eh, tienen un tiempo y no se atendieron con la celeridad que nosotros exigimos. Cuando las, eh, estas, eh, nosotros llamamos a que se establecieran medidas cautelares con urgencia, ¿por qué? Porque quieren inundar, quieren invadir los espacios eh, de radio y televisión y eso eh, pedimos que de inmediato, de inmediato, pero sí fueron muy expeditos cuando dejaron fuera cuatro días los spots de nuestro candidato Américo Villarreal en la pre -campana. Ahí sí fue muy expedito el Instituto Nacional Electoral y miren, le resolvieron creo que en horas una solicitud que hizo Acción Nacional. Entonces aprovecho la pregunta para decirles que a ellas, a ellos, a la autoridad del INE, a la autoridad del YETAM, a las fiscalías, si sí les pedimos que sean expeditos con todas las quejas que vamos a seguir, insisto. Y agradecer infinitamente a los medios de comunicación porque ustedes nos han permitido que se conozcan estas cosas y que se hagan públicos, porque es lo que nos queda. Gracias. Adelante, compañera Perla Reséndez. Muy buenos días, médico. Perla Reséndez de Grupo Editorial Expreso, el financiero Bloomberg posta. El día de ayer la sala superior del Tribunal Electoral pues ya confirmó su candidatura. Eh, la exalcaldesa Mati Ortiz pues ya también lo, lo aceptó. Esta situación pues vendría a, pues a terminar de unificar aquellas personas o aquellos este, eslabones que estaban indecisos o que tenían algunas dudas de, de unificarse con su candidatura. ¿Qué, qué representa para Américo para Villarreal? Bueno, yo te eh, me permitiría comentar que eh, eh, eh, la candidatura realmente nunca estuvo en una situación de, de cuestionamiento. Eh, la situación que se tenía de la inconformidad de la, ex, la alcaldesa Macky Ortiz era en relación al proceso de equidad que había llevado hacia el interior eh, eh, de Morena para la selección de la candidatura, aunque. El, propiamente mi candidatura y la legitimidad de lo que ha venido haciendo y la presencia de los resultados que tenemos en estas encuestas y, y, y, y, y la aceptación de la ciudadanía, creo que es muy clara. Y que finalmente a mí me da gusto este, que a pesar de, no sé si pasaron 10 instancias o diferentes circunstancias eh, a través de varios niveles de evaluación de una queja interpuesta por, con, lícitamente de Maki en relación a, su, a, a este posicionamiento. Finalmente, el, el Tribunal Superior Electoral, en dos ocasiones, en este tipo de señalamientos, este, pues ha dado la, favorable su evaluación al proceso interno de Morena en la selección de su candidato y que se respetaron estos principios de equidad mismos que todos aceptamos y firmamos cuando eh, dentro de esta postulación que hace Morena, eh, firmamos aceptar los procedimientos hacia el interior del mismo para la selección de su candidato. Esto legitima el quehacer de Morena como partido y que cada vez sin decir que no deja de ser perfectible todos los procesos al interior de las instituciones electorales, de la selección de su oferta electoral en los procesos democráticos, este, cada vez es más clara, más transparente, más abierta este, y democrática la selección hacia el interior de Morena en este proceso de un movimiento social. Así es que eso me da gusto por esa situación que nos legitimiza en una situación como actividad partidista y nuestro reconocimiento ahí al presidente Mario Delgado, que lo ha querido hacer cada vez más abierto, transparente, democrático. Y que esperamos que con este resultado y aclarando estas circunstancias, efectivamente volvamos a reunificar y, y fortalecer eh, los lazos eh, de participación en los que ha manifestado este, tanto Maki como Carlos Peña de estar adherido a los procesos y a la ideología de Morena. Gracias.